Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Canal 49. Como cada semana, es un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes en YouTube, ¿no? Principalmente, y a los que me están escuchando en iBox y en Spotify, eh, también les mando un abrazote. A veces lo pueden escuchar antes en iBox y en Spotify, porque lo subo primero y luego ya lo subo a YouTube. Entonces, para los escuchas, un saludote. Y para todos los, los que me están viendo, pues, un abrazo. No, nuevamente, como les dije en la, en la, en la plática post-game... Eh, eh, y nunca es tarde para saludarlos a todos y mandarles un abrazote de este feliz año 2022 eh, de corazón y de parte de, de, de Canal 49 de un servidor Pablo. Les mando un abrazo y mis mejores deseos, mis mejores vibras, todo lo más bonito que les suceda este año, que todos sus sueños y todas sus eh, eh, metas se cumplan. Tengan mucha salud, sobre todo la salud hermanos, ¿no? que tengamos mucha salud y con eso pues ya todo lo demás... Solizo, solito se tiene que ir dando, ¿no? Este. Pero bueno, um, avisos rápidos. Manuel Ruiz, amigo de los ganadores de, del sorteo de Canal 49. Eduardeando ya. Este. Ya, yo creo que el día de mañana, más tardar, ya va tu, tu gorrito para allá. Disculpa, amigo, con todas estas festividades. Pues se me atrasó todo. Aparte, este. Me cerraron muchos lugares. Pero ya va para allá tu gorrito. Y, y Manuel Ruiz, de eh, eh, conmigo. Así alguien conoce a Manuel Ruiz. Avísenle que se ganó un cuadro de Joe Montana. Si no, pues le voy a dar de aquí hasta que se haga el próximo sorteo. Que ya va a ser el de, el de fin de temporada. Y ahí voy a regalar eh, va, varias cositas a los miembros del canal. Y también a alguno que otro suscriptor. Este, Pero bueno. Um, ya saben que las redes sociales son Canal 49 Oficial. Facebook, Twitter, Instagram. Ahí estoy como Canal 49 Oficial. Twitter casi no lo pelo. La verdad, debo ser honesto, pero... Y lo intenté este año y la neta es que no, pero lo voy a intentar hacer. Y en Twitch estoy como canal 49, ahí estoy todos los miércoles streameando, ahí hay ya mucha bandita que se sigue uniendo y, y, y cada vez se pone mejor. Únanse, no le saquen a las nuevas tecnologías, Twitch está bien chido, una plataforma de streaming o de transmisión en vivo, ahí jugamos Madden o juego yo y mientras platicamos contesto preguntas, eh, cotorreamos y bla bla bla. Pero bueno, ya sin tanta vuelta, señores, entremos en materia. Y a lo que eh, te truje chencha por ahí, como dicen, este ganamos, señores. Benditos los dioses, ¿no? Porque yo sí estaba medio ciscado al medio tiempo cuando íbamos apenas, eh, no ni ganando, íbamos perdiendo 7-3. Yo dije, híjole, esto se está poniendo feo. La verdad es que ni siquiera me estaba enojando. No me estaba enojando porque yo estaba consciente de que lo de Trey Lance pues iba a ser complicado, ¿no? Eh, digo, sabíamos que o yo estaba consciente que Trey Lance pues, no nos iba a dar así como un super juegazo, ¿no? Estaba yo consciente de que iba a cometer errores, pero yo eh, tenía fe en que pudiera ayudarnos a sacar el juego. Esa primera mitad, eh, si sí me deja así como, híjole, quién sabe si nos alcance, ¿no? Porque a pesar de que los tejanos, pues tampoco estaban trayendo, no estaban mostrando nada, eh, nos estaban dando como mucha batalla. Nos anotan y yo ahí pensé, dije, se va a empezar a ir al carajo esto. No, el equipo de repente, más que desubicado, también parecía hasta como desmotivado. No sé si por la ausencia de Garópolo, ¿no? que todos en el locker o la gran mayoría dicen que pues, es su líder, es su, es su capitán. Y pues eso, los que jugamos, cualquier deporte, sabemos que, que siempre un líder no pues si, siempre pesa su ausencia. ¿no? Ya sea por, por lo que hace en el campo o por lo que representa... Dentro de, del grupo, ¿no? Y yo veía estos 49 así no dije, chin, a lo mejor hasta aquí llegamos, ¿no? Dependiendo las combinaciones, ya estaba yo pensando, pues, ¿cómo le tendríamos que ganar a Ramsey? ¿Qué tendría que pasar? Etcétera, etcétera. Eh, pero afortunadamente el chamaco saca la casta en la segunda mitad, ¿no? Eh, Vamos, a, vamos a, a revisar ahorita como cada podcast, pues un poquito línea tras línea, ¿no? C cómo, cómo es lo que yo vi dentro del juego. este, Pero bueno, primero, primeramente sacar lo rescatable en general, que ganan los 49 y siguen con vida. Y el destino sigue estando en las manos de, del equipo. Eh, si no contundente una, la victoria, ¿no? Como tal vez se hubiera esperado. Si sí, una victoria algada, 23 a 7. Después de esa anotación los Tejanos ya no hacen absolutamente nada. Y San Francisco empieza a tomar el control del juego. ¿no? 20 puntos en la segunda mitad. Y los Tejanos se van en blanco. Y eso pues, nos da la victoria. Nos pone con récord de 9-7. Y podría este... Pues ya pase lo que pase el la próxima semana. Pues los 43 van a terminar al menos con récord ganador este 2021. ¿no? En el mejor de los casos, que es el que yo espero. 17 en el peor 9-8. Pero bueno, ya hablaremos de eso ahorita. Um, ganamos y empecemos eh, pues con, la, con la línea más eh, polémica que ha sido todo el año, ¿no? Si bien esta, este fin de semana no está Jimmy Garoppolo, está Trey Lance. Entrega una primera mitad eh, mala, no porque juegue mal, sino porque se ve... Pues miren, ya se los había comentado. Pues es un chamaco, tiene 21 años, no jugó 2020 por lo del covid todo 2021 pues se la, ha pasado, se la pasó prácticamente en la banca, ¿no? ya estamos en 2022. Eh, y de repente pues, tuvo, hay una, una aparición con, con Arizona que pues fue más correr que hacer otra cosa. Y hoy eh, pues, es su segundo juego como profesional y la verdad es que pues, se le nota los nervios, se le nota eh, los titubeos, se le nota la falta de, de, como dicen por ahí, de cancha, ¿no? Se le, fal le faltan horas dentro del campo. De repente... Tenía receptores abiertos y, y no prefería, no sé, alargar la jugada tratando de buscar otra opción. Porque creo que le daba un poquito de frío esto de, de, de tirar a la zona de los linebackers, ¿no? Sobre todo creo que él sentía que le podían interceptar. Y ese miedo que, con el que él empieza a, ir a desarrollar el juego se termina capitalizando precisamente en una intercepción, ¿no? Una intercepción que si bien pudiera haber parecido un pase no tan fácil... Bueno, para un Aaron Rodgers, un Tom Brady, un Drew Brees, el que me digan, pues tal vez era de trámite, pero para un chamaco así de, de novato, pues era un pase un poquito complicado que le falta aire a este balón y pues es interceptado, ¿no? De ahí se viene el drive de touchdown de los tejanos. Todo parecía tomar otro rumbo. Pero afortunadamente eh, el chamaco sabe, eh, no se pierde, no pierde la cabeza, creo que Entiende o, a, o le hacen entender que no pasa nada, ¿no? que tal vez era necesario o no necesario, pero era, era previsto que se podía equivocar y, y, y, y ya la segunda mitad se ve más tranquilo. ¿no? La primera mitad se va 11 de 13 para 103 yardas me parece, no son números malos, ¿no? tres incompletos, pero pues de esos tres uno interceptado, cero anotaciones y la verdad es que la ofensiva no caminaba. Shanahan también se pone a, lo pone a correr, lo pone a arriesgarse ahí a trancazos que, que yo dije, a ver si no nos lo truenan otra vez porque sí le metieron un par de moquetazos chidos casi en los primeros drives que yo dije, si no lo truenan, pues que Dios nos agarre confesados con Sotfield, ¿no? O Sotfield, no sé ni cómo se pronuncia, pronuncia bien. este Pero bueno, primera mitad así como medio... medio desanimante, ¿no? Para la afición. Eh... El último drive, pues, avanza, logran sacar tres puntos y ahí como que se empieza a ver algo. Y creo que Shanahan entiende que lo tiene que soltar y si se va a equivocar, pues, que sí, que se equivoque, pero que se equivoque siendo Trey Lance y no siendo un coreback ahí amarrado, ¿no? Le da la confianza y me parece que el chamaco responde en la segunda mitad. Entrega mejores números, termina con, me parece que cinco incompletos, 249 yardas. Termina lanzando para dos anotaciones eh, y, y una intercepción. Bueno, la intercepción del primer y casi era una anotación también por tierra. Que pues hay por un castigo que se me hizo ridículo, pero bueno, un castigo eh, ya no, no, no se puede llevar su anotación por tierra, ¿no? Y entonces me parece que vemos un destello y vemos una. una ¿Cómo se le, cómo se le llamará? Una radiografía de lo que puede ser Trey Lance en un futuro. Yo ya, como se los he comentado yo. En otras, en otras cadenas y otros analistas también lo han hablado, ¿no? Yo aquí en Canal 40 se los he dicho porque así también lo veo. O sea, lo de Trail va a llevar tiempo. Lo de Trail es un proceso que tendremos que ir viendo cómo se va eh, desarrollando. Pero todavía está muy, muy verde para enfrentar lo que se viene, que es un juego de casi, casi eliminación directa. Y los que vienen después, si es que llegamos, pues son así, ¿no? Ganas o te vas, ...y pues meter a un chamaco de 21 años... Sin muchos, ...sin muchos minutos en el campo... ...a este nivel... ...pues es una apuesta muy, muy arriesgada... ...por ahí dicen... ...no, es que hay que... ...hay que este... ...¿cómo se dice? ¿Cómo dicen? Hay que dejar que, que, que agarre experiencia... ...sí, pero no era ahorita... ...o sea, si, si querías que Lance agarrar experiencia... ...era soltarlo desde la semana 1, ¿no? Y, y pues no apostarle a llegar muy lejos tal vez... ...pero que él agarre experiencia... ...pero ahorita para como estamos... ...y lo que está peleando el equipo que son... ...playoffs... ...pues bueno, a menos que no haya de otra... ...pues vas, pero si no... ...yo creo... Yo creo ¿no? Que, ...que todavía... Eh, ...si Garopolo está sano... ...es con el que tenemos que ir... ...miren, Shanahan en la segunda mitad... Eh, ...diseña jugadas... ...más a modo para que, que Lance... Eh, ...no se vea tan bajo presión... ¿no? ...pero se ve que es un coreback... ...que le cuesta trabajo... ...todavía jugar dentro de la bolsa, ¿no? Se pone muy nervioso todavía... ...y tiende a desesperarse muy rápido. Eh, sí, también la línea derecha... si sí es el mismo problema que tiene Garopolo... ...la línea del lado derecho, pues no le da mucho tiempo. Lance, pues puede alargar más las jugadas, ¿no? De hecho, las dos jugadas de anotación, pues son así... ...son, son jugadas de play action... booklet sale, sale rolando en una... Este, Lance la tira a, a, a Mitchell y anota... ...y la segunda igual es una jugada muy parecida... Aquella con la que tuvo su primer touchdown en Kansas City. Sale rolando y cruza el pase del otro lado. Digo, Samuel, pues ya hace el resto, ¿no? Este... Pero... Eh, meramente pases de formación escopeta o debajo del centro y que tenga que jugar en la bolsa. Todavía está muy, muy verde. Desde mi perspectiva, el señor eh, Trey Lance. Y se los digo así desde mi perspectiva. Y muy en serio. Con Trey Lance no aspiramos a llegar. Muy lejos, tal vez con Garopolo tampoco. No, como lo hemos hablado, pues Garopolo, si nos da un juego de esos que nos dio como contra titanes, pues tampoco vamos a llegar a ningún lado. Pero Garopolo nos da la posibilidad, al tener un poco de más experiencia, ya más minutos jugados, ya más asimilado el, el, el playbook de, de, de Shanahan, <coughs> y si el ataque terrestre funciona, pues adelante, que fue algo de lo que pasó, ¿no? Digo, cerrando con Trey Lance. Me parece que para hacer su segundo juego como profesional hace una muy buena segunda mitad, una primera mitad no tanto, ¿no? Este, pero bueno, se le perdona porque es novato, ¿no? Si fuera Garopolo ya lo estaríamos colgando de todos lados, pero Trey Lance ahí va, hay que darle tiempo, desde mi humilde opinión y perspectiva todavía el Trey Lance no está para aventarlo al ruedo y menos para los trancazos que se vienen. Si no hay otra, pues ni modo, tendremos que ir con él. Y ojalá se le meta a Kaepernick o se le meta a Steve Young o alguien así. Porque si no, no nos va a alcanzar. Lamento decirlo. Um, pero bueno, vamos a la, siguiente, a la siguiente sección, ¿no? Que es el corredor. Laya Mitchell da un juegazo, se va con 113 yardas. Afortunadamente, y Shanahan ante, ante el escenario que le presentaba Lance. No renuncia al ataque terrestre y lo sigue manteniendo. Al principio los tejanos no dejaban correr mucho, hay que decirlo. Pero poco a poco se empieza a ablandar su defensa. Y el Aya Michele les empieza a hacer mucho daño y se va con 113 yardas, touchdown por aire. Y se convierte eh, en el corredor que más yardas tiene en la historia de los 49 en su temporada de novato. Y eso ya nos habla de un posible eh, diamante en bruto. ¿no? de todos los corredores que han pasado por San Francisco. Digo, yo sé que no hemos tenido a un Emmitt Smith, o a un Barry Sanders, o a un este, eh, Larry Zonka, o el que me digan. <coughs> pero se ha pasado por aquí Ricky Waters, ha pasado por aquí, bueno, no novato Ricky Waters, pero llegó Roger Craig, eh, Frank Gore. Ya hablar de que ya le rompió un récord de novato a estos nombres, pues habla de que Laia Mitchell puede tener mucho mucho futuro en los 49 si sí se mantiene sano no que ha sido la cruz de nuestros corredores durante ya algunos años pero muy bien el Aya Mitchell eh, se nota su presencia yo no sé por qué no metieron tanto a Jeff Wilson creo que de hecho no lo meten y lo vi en equipos especiales o sea lesionado no estaba pero no lo metieron y, y se la jugaron casi todo el tiempo con él y con, y con ya Michael hasty que hasty pues estuvo más para pasecillos ahí cortos no pero el Aya Mitchell da un buen juego y eso le da muchísima más tranquilidad le ayuda muchísimo a Trey Lance como le ayuda a Jimmy Garoppolo la presencia de, de un buen ataque terrestre le facilitó la vida enormidades a Trey Lance porque entonces ya la defensa de Houston pues en realidad no sabía cómo a qué jugar ¿no? si, si, si, si embarraban a todos en la línea con, con la opción de que Trey Lance te podía escapar por algún lado y pues de repente empezó a tirar bien Trey Lance ante la baja de presión de los tejanos ¿no? Eh, Pelaya Mitchell me parece que es el jugador del partido, me parece que es quien, quien carga la ofensiva y da los resultados necesarios para podernos llevar la victoria. La línea ofensiva, nuevamente, pues es, parece una repetición de cada juego, ¿no? De la, del centro para la izquierda, bien, ¿no? Trent Williams es, está dando un temporadón, por ahí un castigo que también yo nunca vi el holding, pero bueno. Eh, Laiken Tomlinson muy bien. Alex Mack jugando bien. Creo que es de los mejores juegos que le he visto. A Alex Mack. Por ahí alguna. algún alguna. O, o alguna asignación que se le fue. Pero nada del otro mundo. Si sí, Compton y si sí, Brunskill siguen siendo ahí los eslabones débiles. ¿no? Pero en general la línea pues, solamente permite una captura de, de Trey Lance. Y, y ayuda. y <ríe> Son el arma para que. Para que Laya Mitchell consiga 113 yardas. Entonces la línea se va bien librada. George Kiddles no aparece. Obviamente en los bloqueos todo el tiempo es una bestia. Por aire vuelve a estar desaparecido. Se lleva una sola recepción para 6 yardas. Pero esa recepción valió todo el maldito juego. Esa recepción fue en el momento fue, fue la recepción que cambió o, o que le dio ya el partido para mí a los 49. Atrapadón. ¿no? Que al final parecía que se le caía, pero al final pues ya los árbitros o, o, los, o los, eh, los tejanos no la retaron y se quedó la recepción. Entonces atrapadón de George Kittle, que eso es lo que hacen los jugadores grandes. Aparecen en los momentos necesarios y eso hizo George Kittle. ¿no? Un pase ahí de Lance pues bastante complicado, pero lo baja eh, y bien, bien por George Kittle. Los receptores, Brandon Ayuk es el, es el mejor receptor del partido, ¿no? se lleva, es el que más eh, yardas se lleva en el, en el juego. Por ahí aparece Divo Samuel, que Divo Samuel tira por ahí un pase que estaba en las manos, que complicó un drag, ¿no? Y estaba escuchando yo a los narradores que eh, sean que Divo Samuel ha tirado bastantes juegos, bastantes pases en, el, en la temporada y sí lo he notado. Pero bueno, se sustituye porque sigue haciendo daño por tierra, ¿no? Sigue siendo un dual treat, muy bueno el señor Divo Samuel. Eh, eh, Jennings se lleva un, un atrapadón ahí y acomoda la cadera. Y lo, lo agarra de abajo, Otro mal, un pase malo, de malito de Lance, muy abajo. Lo alcanza a levantar Jennings para un primero y diez importante en ese drive de los 49. Eh, hablando de los corredores, Kyle Juszczyk, miren, ya. Yo ya no puedo alabar más al señor Kyle Juszczyk, qué bloqueos, qué bloqueador. Y, y qué bueno que existen esos jugadores porque esa posición del fullback ojalá nunca desaparezca. Porque para los, a los que nos gusta el fútbol americano... Más eh, de la vieja escuela de correr el balón. Los fullbacks son súper necesarios, ¿no? Y en una liga ya tan, tan, tan aérea, tan, tan espectacular por aire, se olvida un poco estas posiciones y que es un, un, una maravilla verlo jugar. De verdad, observen al 44 más de cerca. Es, es, es un deleite ver al, al señor Kaljuszczyk ahí jugar, ¿no? Ahí tengo el programa del Factor X en la galería. Búsquenlo, aquí les dejo el link. Factor X, Kyle Juszczyk es una bestia y para todos los que dicen que ya no sirve, pues que creen que están equivocados? Porque nuevamente logró el Pro Bowl y yo no veo un sustituto de Kyle Juszczyk en los Niners, al menos por el momento. Um, eh, y Divo Samuel, pues algunas recepciones, entonces pues creo que la ofensiva en general se mueve pero no logra concretar en la primera mitad, la segunda mitad ya es más ya es más dominante ya doblan más a la defensa de los tejanos y terminan anotando eh, <coughs> 23 puntos Robbie Gold bien Robbie Gold pues ahí metió lo, todos los que se le requirieron los metió me parece que fueron tres no pues ya estuvo entonces eh, equipos especiales bien hoy no cometieron errores eh, Wisnowski si, si bien pues bien venía de, de la lista de Covid estuvo promediando creo que 40 yardas por despeje, lo cual es muy bajo, debería de pegarle más duro, pero bueno, no nos costó tanto, pero para playoffs necesitamos que suelte más la pata el señor eh, Mitch Wisinowski. A la defensa, la frontal muy bien, miren, Bosa, eh, ¿dónde está Bosa? Pues Bosa, lo, sí lo han contenido, tampoco podemos decir que, que, que, o sea, sí está haciendo labores de sacrificio de repente y por eso de repente Gibbons o Arden Kay o este, DJ Jones o los que me digan eh, Armset aparecen pero si sí a Bosa lo han estado deteniendo hoy se fue con una sola tacleada una sola tacleada en todo el juego entonces Bosa lleva dos semanas en las que parece que no está jugando al nivel que le habíamos estado viendo pero bueno vamos a pensar que es uno de estos bajones que tiene cualquier jugador en la temporada esperemos que cierre fuerte y que esté con todo eh, para, para, para la postemporada. ¿no? Um, pero en general, la frontal bien, ¿no? Los tejanos no corrieron tanto, no pudieron correr. De, de hecho, los tejanos fueron con 100 200 yardas totales, o no sé si al final las consiguieron ya en el trash time, pero contuvieron bien a la, a la, a la, al ataque terrestre de los, de los tejanos y capturaron a, a Mills como cuatro veces, cuatro o cinco capturas por ahí. Entonces estuvo bien el, el, y constantemente estaban sobre él, ¿no? Um, en las esquinas, si bien Humble y Thomas hoy no fue tan el pan. No, por ahí se salva de un pase que ya le habían completado. Él y Tart se perdieron o llegaron. No sé qué pensaron. Por un castigo los echan atrás a los tejanos. Pero por ahí casi se lleva una intercepción. Entonces, creo que hoy Ambry Thomas, de los juegos que ha estado, fue su mejor partido. No del otro lado Josh Norman, que al final pues, termina sentándolo por, por Dante Johnson. Que tampoco es garantía, pero bueno, al final hace su jugada. Este, pero las esquinas siguen siendo nuestra... Y van a ser eh, una pesadilla en, en, en, no sé, si contra Rams o en, en la postemporada o lo que sea, en nuestras esquinas. Híjole, pues ya que decimos, ¿no? Pase largo ya sabemos que o es completo o es interferencia. Somos el perímetro más castigado de la liga. en Pases largos, 19 me parece que llevamos. Y pues así no les quiero contar, ¿no? Contra lo que nos vamos a enfrentar si es que llegamos a postemporada. Ah... Um, el perímetro, pues eh, los profundos Tart <ríe> y Ward, pues bien, lo hacen bien, no permitieron realmente jugadas grandes, mmm, una o, o ninguna, no sé. Y, y la zona de linebackers, miren, como linebacker realmente está solo Fred Warner, porque ni Marcel Harris, ni Kegun Williams, ni Jacuiski Tart son linebackers y los están alineando como linebackers. Básicamente, Fred Warner es el único linebacker que está ahí y lo hizo bien hoy. Creo que saca un poquito la espina del, del paupérrimo juego que dio contra los titanes y hoy juega mejor. Marcel Harris, la ventaja de no ser linebacker natural es que tuvo muy buen olfato para llevarse esa intercepción y, este, y se salva del fútbol, ¿no? Ya habían pitado los árbitros si no hubiera sido primero y diez de los tejanos. Pero bueno, se lleva su intercepción el señor Marcel Harris y por ahí entre tarde, y Kevin Williams tratando de llegar a asignaciones que no deberían de ser de ellos. O sea, San Francisco juega básicamente todo el tiempo en, en formaciones de nickel y de dime, ¿no? Que para los que no saben mucho son formaciones con más profundos y no es que quiera meter más profundos en San Francisco, sino que no tenemos linebackers, Flanagan Falls por ahí también de repente, pero Fred Warner está solo ahí y aún así pues, salió bien librado el, el perímetro. Parece, parece que Dream Greenlow regresa contra los Rams, lo cual sería un parote porque lástima de hacer salsa gir, estaba dando un temporadón. Ya no va a regresar por lesión en la rodilla. Ya se los había comentado en Canal 49. Pero ojalá entre Drew Greenlow y Fred Warner puedan con la chamba que se viene. Entonces la defensa pues bien. La verdad es que se vio bien. Salvo las esquinas y con todo y eso solamente se le permitieron 3 puntos a los tejanos. no este Pero bueno. Eh, no puedo decir... Que fue un juegazo, que... No, porque no lo fue. No puedo decir que Trey Lance dio un juegazo porque tampoco lo dio. No puedo decir que la defensa se vio brutal porque tampoco enfrentamos a... O sea, enfrentamos a la peor ofensiva de la NFL. Entonces este juego sí me lo tomo como con mis con mucha cautela ¿no? Sí. estoy contento, pues obviamente ver ganar a los 49 me pone muy contento y siempre voy a estar feliz de que ganen pero estoy pensando en lo que viene y quiero que lo, con lo que mostramos hoy tal vez no nos vaya a alcanzar no los quiero desanimar, no quiero ser negativo, pero con lo que hoy vi de los 49 y si empiezan jugando así contra unos Rams en la semana 18 olvídense eh, porque Copper Cup no nos va a perdonar a las esquinas y, y, y eh, este Matthew Stafford, pues si sale fino aguas, la frontal de, lo, de los Rams es otro monstruo. Ya Von Miller ya se adaptó. Este y a Trey Lance, si es que Trey Lance es el titular, lo van a estar correteando por todos lados. ¿no? Yo espero que Bronskill nos vuelva a dar su, su, su juegazo contra Aaron Donald, y con eso podríamos tener un parote ahí. ¿no? Eh, si alinean a Von Miller, pues, se va a dar en la torre contra Trent Williams, y eso también puede estar parejo. Pero va a, ser, va a ser complicado, ¿no? Yo no sé qué esperar eh, del último juego. Si bien los Rams han sido nuestros chavos en los últimos años, si sí ya la traen contra nosotros, si sí quieren revancha. Y yo creo que si algo les encantaría sería ganarnos, coronarse campeones de la división y eliminarnos de la contienda. Eh, toda vez que pues los vaqueros no nos pudieron ayudar y pierden con los Cardenales, entonces los Rams van a salir con todo. A jugar contra los 49 porque se van, a, van por el título de la división y van a tratar de sacarnos de la temporada. Y los 49, pues básicamente nos estamos jugando la postemporada contra los Rams. Porque miren, ya se le ganó a Tejanos bien. Pero pues los Santos no nos pudieron hacer el, el, el, el paro de perder, ¿no? Eh, Carolina iba ganando el juego, se la llevó ganando casi todo el juego y al final les dieron vuelta. Y... Ya no, ya no pudo sacar el juego Carolina. Y los Santos ganan. Filadelfia gana. Este, y pues las cosas siguen igual. Básicamente tenemos el destino en de nuestras manos. Estamos en sexto lugar de la, de la, de la conferencia. Perdón. Si ganamos contra Rams. Ya la armamos. ¿no? Si ganamos contra los carneros. Ya estamos en playoffs, Somos el número 6. Y ya no nos interesa lo que pase. Si llegásemos a perder contra los Rams. Lo cual. Toco madera. Toquen madera todos. Este pues básicamente ¿qué necesitamos? pues que pierdan los Santos si pierden los Santos aunque pierdamos con Rams estamos en playoffs y somos el 6 pero si gana Filadelfia nos vamos al 7 ¿no? y ahí ya tendríamos que ver combinaciones de contra quién nos podría tocar pero eso se los voy a explicar el jueves en Canal 49 para que no se lo pierdan va a estar bueno les voy a explicar un, esto que les acabo de decir de qué necesitamos para pasar a los playoffs y en dado caso de que pasemos ...en qué lugar y cómo se den los resultados... ...pues veríamos contra quién nos podríamos enfrentar. Pero les adelanto... ...que hay tres posibilidades que son las más latentes. Carneros, Cardenales y Bucaneros. Eh, esos son los tres probables equipos que podríamos enfrentar... ...calificando a la postemporada. Este, Pero bueno, señores... Eh, ...a festejar empezamos el año bien. Empezamos con una muy buena y grata noticia... ...2022... Ganan los 49, ¿no? Y, y qué bonita manera de recibir el año. La verdad es que yo sí estoy contento. Eh, se lo, les digo, me lo tomo con, con, con la, la, la cautela necesaria, ¿no? Tranquilos, tranquilos. Si hubieran perdido Santos, bueno, estaría yo en, en el regocijo total, pero no se dio. Entonces, todavía no podemos cantar victoria. El destino está en nuestras manos, pero el juego contra Rams ya es un playoff adelantado, básicamente, de eliminación directa si vamos con Trey Lance me voy a poner muy nervioso, pero el chamaco tiene todo mi apoyo, si juega Garópolo también voy a estar nervioso, pero también tiene todo mi apoyo, ¿no? yo creo que estamos en un momento en el que hay que dejarnos de eh, estar tirando, que si Lance, que si Garópolo, que si cuál es mejor, que denle chance, el que esté carnales, le vamos al equipo le vamos al logotipo, no le vamos a los nombres atrás, y si Garópolo juega, pues hay que Apoyarlo y hay que pensar que lo va a hacer bien porque luego, luego... O sea, Lance tiró un pase malo y ya estaban ahí, ¿no? O sea, ¿cuándo demonios vamos a poder apoyar a un coreback? El que sea, como se llame. Garopolo, Lance, eh, el que venga. ¿Por qué no podemos unirnos como afición y apoyar al coreback que esté dentro del campo? Porque siempre tenemos que estarlos criticando y siempre tenemos que estar diciendo... Es que Garopolo apesta, es que Garopolo no sirve, es que Lance, ¿no? Es un bust. Es que Lance, ahí está su... Lan o sea, dejémonos de cosas, carnales. Neta, no parecemos afición y, y miren, de repente he visto otras aficiones. y sí, todos tiran calabaza, pero acá estamos retóxicos y eso sí. Yo se lo sé a mi novia, a veces no me da tanta tristeza que pierda 49 o no me da tanto coraje. Y cuando empiezo a leer las cosas que ponen, ahí sí me empiezo a enojar. Me enoja más la afición que el equipo y hay que bajarle tres o cuatro rayitas a nuestra toxicidad como afición porque neta también si verán cómo se burlan de nosotros por cómo somos de villamelones tal cual aunque no sea el término híjole somos una vergüenza neta entonces hay que apoyar al que esté no ese es el, lo único que les quiero realmente recomendar usemos las redes sociales para ser más positivos se vale criticar ya cuando se caen en los insultos y en la burla y en este tipo de, de, de, de estupideces, ya no está chido, carnales. Ya, la neta, ese tipo de aficionados a mí me dan mucha hueva. Pero bueno, les mando un abrazote. ¡Feliz año, carnales! Pásensela muy chido que todo este año sea lo más bonito y que nuestros 49 nos den muchas alegrías. Porque no nomás son estos juegos que quedan, son todos los que se vienen. Porque recuerden que la temporada empieza otra vez en agosto, septiembre. Y pues este año va a haber muchas alegrías con los 49, yo espero que sí, espero que se arme un muy buen equipo y ya veremos qué pasa, pero por el momento a pensar en los Rams, un juego a la vez, sigue siendo eh, la, la, la, el mantra de Canal 49 de muchos, un juego a la vez, sigue los Rams y no nos importa lo que pase con los demás equipos, hay que ganar. Que contra quién me gustaría que nos enfrentáramos no me importa, a mí no me da miedo. Es como si yo jugara, ¿no? Pero pues que no nos dé miedo, no nos dé frío ningún rival, el que nos toque. Si queremos aspirar a algo lejano, tiene que ser el que sea. Si es Tampa, si es Green Bay, si es Arizona, si es eh, Los Ángeles, este, si son los vaqueros, el que sea. Miren, el que sea el que nos avienten. A apoyar a los 49, carnales. Pero bueno... Eh, Nuevamente Manuel Ruiz, si estás por ahí, ponte en contacto, en contacto conmigo. Ya sabes, el correo ahí está en mis redes sociales. Pablo con B chica, cuaren, número 40Y9 arroba gmail.com O mándame inbox a mis redes sociales. Ponte en contacto porque si no, ya vamos a rifar la siguiente semana ese cuadro que te ganaste. Y pues ni modo, no, no se puede quedar ahí haciéndose viejo. Y vamos a ver qué otras cosillas podemos regalar. Eduardeando, te mando tu gorro. Los dejo con los miembros dorados de Canal 49. Carnales, cuídense mucho, mucha buena vibra y ya lo saben, con Niners.